Sé que me esperabas, la cara de mi cruz Tristeza en la mirada, niño azul Te encontraste un corazón es un verano que termina, niño azul, capitán de amaneceres, guardián de mis ilusiones, regalándome diciembre